En Altia queremos compartir una ilusión, ser la buena compañía. Una ilusión que nace en 1994 con el objetivo claro de crear una empresa de consultoría y servicios TIC innovadora e independiente. Que trabaje de forma comprometida con sus clientes, en la que su satisfacción y la calidad son los pilares del proyecto. Un sueño que se ha hecho realidad con más de 1.600 proyectos implantados para más de 380 clientes, con un crecimiento interanual medio durante los últimos tres años próximo al 18%, una facturación en 2010 cercana a 18 millones de euros y una solvencia continuada en toda nuestra trayectoria, que nos hace ser una de las principales compañías del sector. Contamos con un equipo de más de 400 profesionales que ponen al servicio de nuestros clientes sus conocimientos y compromiso desde distintos lugares, preocupándonos día a día por la formación de nuestros profesionales y por la calidad de los trabajos realizados. En el año 2010 decidimos compartir nuestra ilusión e iniciamos un nuevo camino al convertirnos en sociedad anónima y cotizar en el mercado alternativo bursátil español. Empezamos así una nueva etapa para crecer, para evolucionar como compañía, para ser más fuertes, para estar presentes en más mercados, pero sobre todo, una nueva etapa para atender aún mejor a nuestros clientes. Ofreciendo soluciones basadas en diferentes líneas de negocio, integrando y desarrollando sistemas de información a medida en diferentes entornos, implantando soluciones de mercado de la mano de los principales proveedores. y desarrollando productos propios como soluciones a problemas comunes. Somos una de las pocas compañías donde los clientes son los auténticos protagonistas, clientes de todos los sectores que nos impulsan con su confianza. Una compañía donde la ilusión por hacer un buen trabajo nos motiva a ayudarle en su desarrollo empresarial o institucional, porque su satisfacción ha sido siempre nuestro motor y porque es él el que nos ha ayudado a demostrar con cada éxito conseguido que trabajar con Altia es trabajar con la buena compañía.